A una ruta por la Sierra de Madrid Veo el brillo en tus ojos y te noto feliz Y estoy contento de poder estar aquí De conocer a gente con quien poder compartir Los mismos gustos, los mismos hobbies Y aprender mutuamente y crecer Como persona, esta es la vida Y los regalos que tiene para ofrecer skate, room, fútbol, balón, mano, Baile, música y rap urbano lo que se te ocurra hasta mancharte las manos En el chamberí, on tal Villa o el Alep El pardo Tetuán o Carabanchel En alguno de allí te veo O en el sitio de mi recreo Con ojos de gato vamos a pasar un rato Conociendo los misterios de Madrid Pero lo mejor de todo no solo son excursiones Sino también conocerte a ti Y encima que gratis como apreciar el mar Crear este lugar Diversidad, empatía, respeto y aceptación El río que baja hacia el amor Te conocí en un centro juvenil Como una luz apareciste por la puerta Juvenil, una de las maravillas que tiene Madrid Y ahora tienes un nuevo lugar